Ahora, bostezo en valgo, cambiamos la mano, mano en cara externa, la del talón cara interna y tobillo estable. Maniobra de cajón anterior. Igualmente una de nuestras manos va al retropié, sujetamos el talón, la otra mano la colocamos en la cara anterior de la tibia cerca del la interlínea tibio-estragalina y ahora realizamos un movimiento de tracción anterior de todo el pie respecto a la tibia. Relajado, relajado. Eso es. Cuando se produce un desplazamiento anterior anormal, como es este caso, determinamos que estamos ante un cajón anterior. Positivo. Recordemos que mal hecho el cajón sería con flexión plantar, llevar hacia abajo en todo. Eso. Y cuando traccionamos, no se mueve. Relajado. Otro detalle importante es que el paciente tiene que estar relajado. Porque si el paciente está contraído, contraemos. Y yo, por mucho cajón que haga, esto es imposible que se vea un tuyo para adelante. O sea, todas las maniobras de estabilidad. Precisa relajación del paciente. Relajado, se si viene contraído, por mucha fuerza que haga, es imposible.